Hola, mi nombre es Raúl de iPhone Digital y voy a explicarte el error de seguridad que hay en iOS 10 Beta tanto si la tienes instalada como desarrollador como pública Este error lo que permite es que cualquier persona pueda enviar un mensaje en tu nombre aunque tengas bloqueado la pantalla Para que veas voy a reproducir el error Voy a enviarme un WhatsApp desde otro teléfono Vamos a ver. Vale, así no llegará una notificación. Como veis arriba eh, en el candado está bloqueado. Y le damos a desplazamos a la izquierda, le damos a ver y vamos a escribir algo. Error IOS 10. Y vamos a ver si nos deja enviar el mensaje. Sigue bloqueado arriba, ¿lo ves? A ver el móvil que tenemos aquí. ¿Ves? Ya nos ha llegado el mensaje. Vale. Ahora voy a explicaros cómo podemos eh, evitar este error. Para eso tenemos que irnos ajustes nos vamos a buscar la aplicación de WhatsApp también nos puede ocurrir con otras aplicaciones como puede ser Twitter, etcétera. Tienes que repetir la... los pasos que te voy a explicar. Elegimos la... la aplicación, por ejemplo WhatsApp luego aquí elegimos notificaciones y aquí ver esta opción, la última, ver en la pantalla bloqueada. Tenemos que desactivar esta opción. Una vez que ya está desactivado Ahora cuando nos envíen cualquier tipo de mensaje, no aparecerá con la pantalla bloqueada y nadie podrá enviar mensajes en nuestro nombre. Eh, si te ha gustado el vídeo, deja un like, suscríbete al canal para recibir más vídeos y consejos de este tipo. ¡Hasta la próxima!